Elena salvó la vida de Alfonso porque actuó con rapidez No perdió ni un segundo cuando se percató De que algo extraño le estaba pasando a su compañero Bueno, era un domingo, él dormía Estaba echando una siesta Y yo estuve al lado jugando con el ordenador Y de repente empezó a respirar muy mal y inmediatamente acudí a él y vi que se estaba poniendo morado. Le giré porque estuvo en una postura muy mala, le giré para que esté boca arriba y empecé a darle un masaje cardíaco. Luego llamé a su madre para que llame a 112 y mientras esperábamos a la ambulancia estuve todo el rato dándole masaje cardíaco y haciéndole boca a boca. Sabía que tenía que hacerlo pero no sabía el cómo, la verdad es que ni sé cómo lo hice. Sabía que tenía un problema de corazón muy grave que en cualquier momento podía ocurrir. Que las lágrimas no valen para nada y hay que actuar rápidamente, no ponerse nervioso y actuar, sobre todo actuar. Bueno Elena, evidentemente dar las gracias es poco. No, se, no hay nada que se pueda hacer Y en cuanto, a la gente, en cuanto a la gente, pues animarles evidentemente mucho Aunque no sepan absolutamente nada de medicina Simplemente el hecho de lo que hizo Elena, salvo una vida y esa ha sido la mía Y estoy aquí, podía haber tenido secuelas, podría haber tenido un montón de cosas Que no las tengo, estoy perfectamente y ha sido gracias a ella Y sin que ella sepa absolutamente nada de medicina pues la verdad es que notar, no noté absolutamente nada. Yo me tumbé a la siesta, y le dije a Elena, voy a echarme un ratillo, me eché un ratillo y no me enteré de absolutamente nada, de nada, de nada. Pues ahora estoy perfectamente, o sea, es más, yo hasta ya podría irme a trabajar mañana, si no sería por el dolor de pecho de, de la reanimación y demás, me encuentro perfectamente. Pues al principio no eres consciente de esta situación, ¿no? Pero según te van contando todo, eh, te vas asustando, vas llorando porque te va diciendo la gente lo que te ha pasado y no te lo crees. Y ya te la acabas creyendo, claro. Y te hace pensar que a partir de ahora eh, el tipo de vida que, que llevas debe ser mucho más relajado, más tranquilo y... De que me podía dar, sí, pero nunca piensas que es a ti, siempre piensas que es al vecino. Ahora, lo primero quitar, los sobre todo un hábito que, que me quedaba de quitar, es el fumar, darme el capricho de aprender a tocar el violín, que es un capricho que siempre he tenido, nunca lo he hecho. Y esto me ha enseñado que hay cosas en la vida que son más importantes que, que otras cosas.